Gracias equipo. Yo le voy a pedir para darle una especie de, de feedback respecto a lo último que trató Carolina con el tema de la declaración de la de pandemia por parte del ministro. Ponganme en la, en la imagen de, de Carolina para que no busque. Yo había mandado antes, no sabía que íbamos a tratar el tema. No, no esa no una que se ve en monitor. Esa no, todavía no, esa no. Pues bien. Ciertamente que se debe convertir en una en un debate la roja, la roja. para sal, para sac, eh, bueno, está bien la roja, era la, la otra. En un debate la viabilidad o no de la declaratoria de pandemia. Ustedes dirán que nos estamos volviendo locos. Porque si desde el 17 de 19 de mayo entramos en una etapa de pandemia que nos encerró que no, durante... No pandemia, epidemia. De epidemia, la epidemia. nacional. De epidemia. La pandemia nos reflejó que estábamos en encerramiento físico para evitar la propagación y fueron de las medidas que el Estado tomó en el, en el estado de excepción. Nosotros hemos dicho que ya no era necesario con una desescalada en segunda fase, la de solicitar la vez el estado de sección y ayer se despacha el Ministerio de Salud con que declara basado en su norma, porque precisamente la ley de salud establece y prevé para casos de epidemia y casos de, de salud pública que este organismo que es el responsable de la salud pública, hago y vuelvo, lo repito, tenía todas las condiciones para producir las medidas y resoluciones que tiendan a proteger y preservar y a mejorar la calidad y salud del pueblo. Pero, a donde no le gusta a mi amigo Yalian es que se politice, porque yo tengo que necesariamente, el actor principal de todo este proceso de seguimiento respecto a la pandemia, es. Pero tú puedes hacer comentarios sin mencionarme a mí, ¿verdad? Porque yo no lo menciono a ustedes. No, pero eh, quiero eh, que eso no ah, le va a gustar. Okay. Podale. Pues eso para gustar Ya que no, a que no, en el debate, mencionarme. Va a tener que no te que... va a gustar. Bueno, pero que yo no te estoy acusando de nada, no, simplemente. Pero, me mencionando, entonces, pero te estoy, me estoy mencionando. Me estás porque estás llamando no... al debate. Me queda poco tiempo, He dicho que no te va a gustar. Ah, Bien. Okay. Es que necesariamente para nosotros poder llegar a una conclusión, el pueblo tiene que saber que no han ido manipulando, que hemos pasado del control de la pandemia al control político ciudadano. Y se lo vengo diciendo. No es fortuito que gente que ha votado toda su vida en Estados Unidos, que son dominicanos, aparezcan ahora en los colegios de origen antes de haberse ido al extranjero. No se lo creo. No se lo creo. Que eso sea, que sea un asunto normal. Pero recuerda que él no estaba en eso, César, Julio César e. Castaño. Pero que nunca ha estado... Entonces, cuando tú tienes la, la historia de accionar, te dice a ti que lo han hecho adrede. Claro, no somos indios. ¿Verdad que sí? No es que yo lo diga, es que ellos han, han ido cometiendo hechos que me dan a mí una conclusión a Francis Rodríguez. De que han sido proyectos políticos desde la Junta, adrede, desde el Ministerio de Salud, adrede, político. Tú no ves que están desconectados. El, el, Ministerio, de, el Ministerio de Salud, el ministro, yo dije el lunes que debió de estar cancelado, pues sigue haciendo cosas como que están fuera de, de sí, de lo que ha dicho el gobierno respecto a la pandemia y, de, y, y respecto a la, a la extensión del tiempo. Y la apertura de todo. Entonces... Nos contradice. ¿Y por qué yo digo que no se puede seguir hurgando y tratando de torcer el proceso del 5 de julio? Porque ya hicimos un acuerdo tácito, sin mucho revuelo, de permitirle a la Junta, que no tenía la facultad, pero ella es la que lo prepara por ley, pero no tenía la facultad de transformar fechas, más que la Junta, tenían las juntas de municipios más facultad para definir las suspensiones y traslados de fecha. Que son las jurisdicciones primarias, en primer orden, del, del esquema electoral. Entonces, cuando eso se da, es que estamos viendo que están dando palos a ciegas y están procurando frente a una fecha fatal que dice la constitución que debe haber cambio de autoridad el 16 de agosto posponerla más allá sería trastornar la democracia y lo que ya hemos logrado de forma pacífica y de forma normal pues yo dejo el tema para que se entienda de que están dando palos a ciegas pero de proyecto de salud a proyecto de salud política, político, eso es lo que no nos conviene como pueblo y como democracia. Deben haber Debe el pueblo procurar ir a votar el próximo 5 de julio sin su gestión, de forma libre, pacífica y aprovechando la oportunidad de ver cambios y de buscar el camino seguro en la República Dominicana. Al final, hay una nota que mandé ahí, lo que dejaba entrever la lucha de los partidos respecto a la... a la desempolvar pasado de personas que hoy están en la política, queriéndolo denostar. Entonces, en el listín diario aparece la renuncia del gobernador de Puerto Rico que era el lobista de la empresa de Gonzalo Castillo y por qué él renuncia, yo quiero que me lo ponga para finalizar ahí que fue la, la foto de Gonzalo y su asesor o lobista ahí está, Luis Fortunio den, renunció como cabildero de Gonzalo en Washington, ¿por qué? la parte amarilla lo dice porque este no posee, Gonzalo no posee visa norteamericana, desde hace tiempo no lo sabíamos, eso es el listing diario, no soy yo eh. pero es lo que ha arrojado esa lucha de sacarle los trapos al sol cada partido, y mire el candidato oficialista, las implicaciones que tienen con Estados Unidos en el 16 ya le habían indicado una nota de captura pero a, a, a, Gonzalo. a Gonzalo está ahí, eso es el listing. Sería bueno que lo investiguen, sí, porque, está, está pero a mí eso. lo que me preocupa es hasta dónde nos va a llegar y qué resultado vamos a tener al final, que es aprovechar el momento democrático a pesar de la pandemia sin que nos atemoricen y sin que nos maquillen los datos reales, porque lo sí. que se vive aquí en San Francisco es normal L y estamos cumpliendo con la mascarilla, estamos asistiendo con el distanciamiento y estamos haciendo una vida normal. Y nos estamos encerrando por obediencia Bien. a las 8 de la noche. Francis, Gracias, esa, Francis, esa foto tú la tomaste de la nota íntegra del. del porque me parece extraño que es, esa noticia hace mucho que salió, hace par de días, y que el PRM no la haya utilizado en contra, porque sí sería extraño que, que Gonzalo Castillo no tenga visa. Bien, vamos ¿no? a los WhatsApp. Que se la hayan el, suspendido, Ya estamos sobre el tiempo. Sí. Vamos a ver qué nos Bien, dicen eh, padre,